En Simón Pedro, Juan Oxete y Tlamashtiqao, en Jesús, en Oxete y en Jesús. en Teopiscamen, en Oahuistok, y Oahuistok, en Teopiscamen, en Oahuistok, en Oahuistok, en den y in, in en den en Oahuistok, en Oahuistok, en Oahuistok, en Oahuistok, en Oahuistok, en en en o que es en un y, y en aquel in se Guayistoc, tlato, y in en akin, poste, Tlachian y Pampuerta, o que en Pedro. un can en Tlachisque, den Puerta, o que en Pedro. Amo, no yo, que se y Tlamastícao, y no Tlacatl. Juan Pedro, o que naquilic. Amo. Necesamo. amo wanke osa guayaya, Juan, entre pilita, o Juan y mosco Pedro no yo que ingwan o cateca, o mosco cateca, y tengo intelecto. In en den que te opis Jesús y cada Juan Inon o monestir Juan Jesús o que nitanonostok in ni tan honesto en ni acá No chipa o ni quienes tiliaya y pa ingüey cani in matlen ni toksan ichtaka. Tleca, in akique, que ne Makitoca y catlenon nikino no estuvo. Y matike in len nikito toc. Jesús omito inin, se den topiliten, den tiopantli, akin ompa o catka, oteistika pani, guan oteplatlanni. Tel, ich kontiken in den teopishkamin, Juan Jesús omon en la uniceto el tlapsen a mokwale, Shiketo en la uniceto en la uniceto. En la uniceto en la uniceto en Uncan o quinte queute, pican en Jesús, Juan o Tetitlan titlan en in Caifás, en Gwaiistok, Ik o in Pedro, San Iskon ikatika, atika, musko teka, in agua, o ok kitlatlánike, Tel, amo tegua, se te inon tlacat Juan Pedro amo, o te amo Juan wan okito. Amo, am neguat. Un can, o kitlatlani, se itlakeuel in Weyistok, den kamen, inon y pariente in a quin Pedro, o kenakastzontek. Tlen, canamo amo, itak, iwan ipan in tlamiloli. Juan Pedro, o xepa amo, Ute muquitiaia, wazani kinon Cheton, utsatsik sepa